El consumo del guarapo como bebida refrescante se remonta a varios años atrás y es considerada una de las más demandadas por los nutrientes y calorías que aporta al organismo humano, además del exquisito sabor del jugo de la caña de azúcar. Potenciar la venta de esta bebida, una iniciativa que en Medialuna crece, a partir de la diversificación en muchos de los establecimientos privados y estatales. Estamos trabajando, vendiendo el guarapo, además de hecho, ya tenemos una pequeña mini industria elaborando vinagre, elaboramos melado de la, a partir de la, del jugo de la caña de azúcar y vamos incorporando poco a poco algunas otras producciones que tienen que ver con la caña y otras que no tienen que ver con la caña, pero estamos, tratamos siempre. ...de hacer producciones propias. El guarapo se expende en varios puntos de venta... ...donde se realiza el proceso para una mejor calidad... ...que conservación del producto frío o para llevar. El campo, cortamos la caña, la cargamos... ...luego venimos, raspamos la caña... ...la molemos, hacemos el desayuno para los trabajadores... ...y luego para la venta, hasta donde se pueda... ...100, 100, 300 vasos, 150, depende... ...y el grado que tiene ese guarapo... ...que es un grado natural, súper dulce por lo menos... Eso aquí es diario, eso es de lunes a sábado todos los días. Y viene a comprarme, decía, la población. Sí, la población, la población. De otras comunidades incluso aledaños. Aledaños también, de Vicana, de Chicho Reyes, los mismos de aquí del Bongo. Yo vengo aquí a comprar los guarapos que me encargan. Un guarapo muy bueno porque todo me encargan por la calidad. Tiene el hielo que lleva y tiene el dulce que lleva. Aquí no, esto no le han metido agua, no, no, no, esto está bien. La creación de las guaraperas no solo garantiza estabilidad que en la venta de alimentos, también genera empleos e ingresos a la economía territorial con el aprovechamiento de las potencialidades locales para el desarrollo endógeno a partir de la innovación y diversificación de las producciones. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.